Cause I'm making money. Yo. Y me siento mareado Yo cruz por el efecto Y la pastilla no me llena Me siento incompleto Y no soy el mejor Pero al menos lo intento Mami créeme que lo intento Y no deja de sonar No deja de vibrar ¿Quién será? ¿Quién será? Que no para de llamar y no paro de soñar, no paro de pensar Me rompieron el corazón una vez más Ya no sé ni amar, pero me da igual, ey Te lo juro me da igual Y con mi hermano soñando, hablando de la vida Haciendo lo que queremos, lo que nos motiva Tiene una bolsa con cincos, nadie lo creía los escuché culeros diciendo que esto no se podía Y ya nos tocó sufrir, ahora toca brillar Ahora toca subir, más nunca bajar, ey Hermano lo va a lograr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 Y voy subiendo en la mía, nadie se vecina Que el chamaquito si la daba y nadie le creía ¿Y qué pasó cabrón? ¿Qué te sorprendió? Si todo este tiempo simplemente he sido yo Ya no me drogo más, mira soy el mejor y soy el mejor ya no hace falta maría para estar feliz me siento muy completo demasiado clean cero derrotas con un par de wits cada que entro me siento en un vip gracias a dios por todo lo que me ha regalado bendición a mi familia y cuida a los que me han tirado me vuelve a levantar me vuelve a levantar me vuelve a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 Thank mm -hmm. you.